Los llevo en el barrio toda la vida... ...la gente es muy agradable... ...y lo que más me gusta... ...tú cuando paseas por las calles... ...pues eh, te cruzas con una multiculturalidad... ...que siempre bueno, es muy, muy interesante... ...soy una auténtica maña... ...hola, soy Estefanía... ...bienvenidos a mi barrio... ...el casco antiguo de Zaragoza. Bueno, nos encontramos en, en la Plaza del Pilar... ...como veis... Y aquí, a mi izquierda, se encuentra la Basílica del Pilar, la Pilarica. Al fondo eh, podéis ver la fuente de la hispanidad. Bueno, ahora nos estamos acercando a las murallas romanas. Mm, son las cuatro piedras que quedan de la época romana eh, de Zaragoza.